Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul ¿qué vamos a hacer ahora? El día de hoy te vamos a hacer un cambio de look, Mario. Oh, ¿me vas a cambiar el look. Hoy te peinaces wow. como Andrew Garfield, de Spider-Man. <risa> Ese soy Spider-Man, como vieron en el video pasado. Pues sí, me voy a hacer un cambio de look, pero no, no de corte, sino de color. Exacto, favor? va a ser un cambio de color. El corte es el mismito que siempre Ajá. trae, nomás que ahorita está despeinado, pues. Pero le van a cambiar el color a Mario. Vamos a ver cómo queda y va, vamos de, de poquito en poquito de proceso Ajá, proceso. exacto. Pero antes, ¿qué vamos a ocupar? Antes, no sé, Mario, yo no soy yo no, no soy especialista, tú explícanos no, muy bien. No se va a ocupar mucho material porque es algo rápido y básico. Ajá, exacto. Lo que se va a ocupar es peroxido. ¿Peróxido? Es, no. Este es peróxido. Y polvo de colorante. Este, estos se combinan. Y pues estos son los primeros ingredientes que se van a ocupar. Peróxido de 20 volumi. Este realmente lo recomiendan porque no es tan fuerte. Es el que no color... quema el cuero cabelludo No, no quema. Y si es porque todo... fíjate que si no saben de colorar bien, sí quema el es cuero cabelludo es peligroso. es peligroso, es, es un peligroso. químico muy fuerte. Incluso existe el 30, pero ya el 30 es muy, muy, muy fuerte. Ajá, y miren, este va a ser el color. Pues no les el color mejor. Les enseñamos que este va a ser el color. Ah, exacto, al último y... les vamos a mostrar el resultado final de qué color se lo va a pintar exacto. Mario. también se va a ocupar una de estas, una escobita una escobita para, para barrer cuinar. mi cabeza ajá, para, para barrer marcar. todas las telarañas de aquí ojo también tiene que estar el cabello bien lavadito para que no se vaya este, a dificultar ajá, exacto esta pintura el color que escogí no es permanente sino es este temporal ha de durar unas nueve lavadas sí, okay, se, va y se despinta y se queda ajá, el pelo queda de colorado de color nomás, blanco, ajá. y hay que volverlo a ajá, retocar ajá. pues bueno vamos a empezar vamos a empezar a sí, Mario vamos a empezar a vamos, ver cómo vamos, me vamos. queda Ahí les muestras el resultado. Sí, ahí les voy a dejar unas tomas de cuando lo están decolorando Mario. viendo café wow, voy a poner más ¿tú? es mágico esto vamos a ver si no se me quema y se me cae el pelo antes de tiempo pues se te va a quedar un mechonzote si no un pelón pelón pelón pelón como el niño a rapa pelón, no creo pelón, que pelón, se lo corte pelón pelón pelón no pelón pelón, pelón, pelón no no si es necesario mejor sí. Oh, me está ardiendo el coco oh, No te creas, no, pero sí me está ardiendo el coco Como para hacer experimentos ¿verdad? Te ves bien ahorita Mira como el pelo de Trump Exacto, el peluquín, pelu ¿Ah? como luca Como peluca ¿Cuánto tengo que esperar para que se decolore el pelo? ¿Cuánto tiempo? ¿Media bueno, hora? Es... O oh, es depende Ya ves en el espejo? Sí, no, porque te vas a arruinar no hay nada, no hay nada. No, no, no, no, no, no veo nada todavía. No veo resultados no. todavía. Pues ahorita estamos esperando a que el pelo se aclarezca un poquito. Porque parece que ya va agarrando, pero De primero, primero empezó color rojo. Y ya me había asustado porque dije, guau, wow, me va a quedar color rojo. Pero Paul, te debería animar a pintártelo. ¡Guau! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. wow, eres gringo. <risa> no uh, Vamos a ver. Es naranja. Un eres gringo. Naranja, dice que es. <risa> no, no, no, no. Ah, sí, déjatelo, se te ve chido. No sé. Se te ve café. Yo pienso que vas a tener que darle otra capa. Mario, otra hora. No importa, está bien. No está bien no estoy pone... oh. Actually, no es mi mamá. Ah. Eres de la familia peluche. Oh, <ríe> <ríe> <ríe> wow. Espérame, ah. ah. ¿Sí? ¿por qué? Ah. ¡Qué guau! ¡Qué bien raro! ¡Oh! Te quedó Ay, bien, Mario. Donald ah, Trump. Oh, no Espérate, espérate. Quiero ir adelante de ti. Adelante de ti. Quiero ser mi impresión. Oh. Sin cuidado. Ah. Oh. Wow. Hay que darle otra más blanco. Otra pasada Más amarillo ¿no? Más Ajá. blanco Más amarillo ¿No? Wow, se ve chido, eh Se ve lo que sea Se ve no chido mal, ¿no? no, se ve bien ah La siguiente Vamos, Mario Vamos Va a ser un proceso rápido ahorita la segunda vez, ¿no? Y ahora la sí va Quedó como, como Amarillo Como dorado Tardamos después de Una hora de la primera Y una hora de Ajá, la segunda Son las 12.46 Ahí está el reloj Miren se... 12.47 Siete bien, Ya la casi noche. la una Casi la una Y haciendo no es loquencias es más linda. <risa> oh, te estás quedando calvo. Oh. Vaya, se te está cayendo el pelo. ¿Eh? Sí. No, en serio. Se le está cayendo el pelo. ¿Eh? No. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No. No. No, no. No ¡No se, se te ve mucho. Nomás no te lo tallen mucho. No, se te, te está cayendo. ¿De veras? Sí. Nah. a <risa> cómo quedó con la segunda pasada. Más que ya, ya, como que ya me arde el pelo. Wow, ¿no cambió mucho? No, sí cambió, cómo sí. no, sí. Para un Super Saiyajin ahorita. Sí, sí, ahora sí. <risa> Van a ver, este, después. Ahí opinan qué color me lo pinto yo. <risa> Paul, como vieron, mira, aquí ya va ah, un avance. Ah, ya va el avance. Y ahora sí, aquí quién me parezco, Paul? No sé, creo que como un... a Cruella, uno de BTS. <risa> ¿Tan ganas de dejármelo así o me lo cambio de color? No, no pero sí me lo va a cambiar de color y, y ahorita van a ver el resultado. Ya, final, como. va sí, a Sí, exacto. A vamos a aplicarle el color. ¿El Ustedes opinan ahí qué color es. Ahorita se los vamos a enseñar, pero ah, más después. Sí. No adelanten el video, eh. No ah, lo adelante, adelanten. Tranquilos. <risa> Miren qué color, no se verá, no saben qué color es. <risa> le rico toda la semana a dulce. <risa> no, ahorita no van a ver qué color es, pero ah. si es este un color tipo, como dulce, dijera, exacto. Momentos después, en Mario, ahora sí ya está el resultado, pero no lo pueden Ay. ver todavía, no. Así la enjuagación, enjuagación. Sí, la enjuagación. Vamos a hacer una transición ya con Mario, ¿Con los ojos, ya bien peinado. Bien, ahora sí ya terminó Mario, y ahora sí ya está listo el color. Pues después de como dos, dos horas, tres horas de, de casi coloración, tres, casi tres horas, más, ajá, casi tres horas, pero ahora sí va la sorpresa, <ríe> va, va como quedó realmente. Sí, a ver Yo si aquí lo gusta. estoy viendo, bueno, aunque me encandila un poquito la luz. Pero lo estoy viendo y si sí, es algo diferente Porque pues nunca lo había visto así Pero está chido eh, <ríe> <no te ríe> megas, Ahí está ¿Qué fí tal les parece? Fí fíjense que yo pensaba que iba a quedar otro color Más, no sé, como que más más claro, pero quedó chido, me gustó. ¿Ustedes a, qué opinan? A, ahí, ¿qué Ajá, exacto, ustedes en los no comentarios. Ustedes opinan a ver cómo quedó esto. <risa> si no les gusta, pues ni modo, me lo tendré que cortar. Se lo tiene ahora. que rapar. Yo fíjense que me lo quiero pintar. De un color rojo, a ver, ustedes opinen O qué otro color les gustaría exacto. No me lo quise pintar todo completo Porque dije, no, ya es demasiado Y pues bueno, Paul, hay que finalizar Aquí el video, y ajá. Este, espero Les haya gustado mi cambio de look Exacto, a ver cuánto me dura Yo pienso que sí te va a durar, un mes Un mes completo, un ajá, mes. exacto Y pues bueno, Paul, vente para acá, ya ahora sí Para despedir el video, y pues ahora sí, esperemos Dejen su like, se vayan a suscribir Activen la campanita, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que vamos a por ajá, aquí, y también Recuerden seguirnos en Facebook que ya tenemos Facebook Exacto. desde hace mucho. Darle like y seguir. Y pues ahora sí Mario. Nos vemos en el siguiente ah, video y ya con el cambio de look de Mario creo. Tiene Mario pintado pelos, cambio de look pa. A verlo. ¿no? Ah, está bien, no se le nota mucho. se ve bien viejito. Se ve viejito. Le parece un anciano. Y pues mi mamá ahorita está dormida. Anciano sí. verde. Voy a poner yo uno también. Voy a pintar uno igual de luz. Creo que se ve mejor con luz, Mario. Sí, ¿eh? Es mañana me voy es. que salga y así me gusta. Yo también voy a pintar el pelo así. <risa> mañana vamos a ver la reacción de mi mamá. Sí, mañana en la mañana. Ah, ¿también está Ángela? <risa> sí. Vamos a ver la de reacción. De una noche las traemos para acá. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. <risa> a ver la reacción. A ver qué dice. A ver qué opina. <risa> ¿Qué opinas? ¿Eh? No, no le gustó el color. Pero, ver, pero color. ¿qué dices? ¿Qué opinas? Nada. ¿Qué opinas? ¿Nada? Ay, ¿Unas palabras o algo que parezco? ¿Qué dime? No me gusta. ¿No te gusta? El color. No, o sea, <risa> ¿Esa payasada qué? <ríe> Parece payaso. Parece vale, payaso. ¿Parezco payaso? Sí. ¿Sí? sí. Pues ni modo, así me la voy a dejar un mes. A ver pues cuándo. Sí, se puede quitar. Está bueno. <ríe> y pues bueno, esa fue la reacción de mi mamá y de Ángela también, porque ella no sabía nada. Aquí vamos a dejar esa reacción. No les gustó mucho, dicen que parezco payaso, pero bueno. Yeah. Yeah.